Bienvenidos a la Biblioteca de Chapinería. Yo soy Mónica, una de las bibliotecarias. Con mi compañera Bárbara queremos presentaros la fórmula que estamos desarrollando en nuestra biblioteca. ...cuando las señas vuelan alto, ...de Raquel Díaz Reguera. El proyecto que presentamos a continuación titulado... ...Libros a la calle... Eh, ...pretende crear y consolidar... ...los hábitos de la lectura en la sociedad torreña. ...queremos también mejorar las competencias lectoras y uno de los aspectos más importantes es promocionar el uso de la biblioteca a través de las actividades culturales, construyendo un servicio público de calidad. El cuento eh, se llama el fecha o el heiwanet, traducido al castellano el chico y los animales. Hola a todos, me llamo Changi Chao o Cristina para los amigos. Tengo 11 años y me siento muy afortunada de poder contaros esta pequeña fábula de China que se titula Wang Yang Pulao.